Saludos amantes del baloncesto boricua en Puerto Rico En este momento vamos a reseñar el equipo número uno de ranking de Buster Beater El equipo de Adianez eh, Adianez eh, viene de ganar la copa del año pasado del McDonald's Nuevo Día Y este, este año viene a tratar de conquistarlo de nuevo eh, En 2017 han participado, participaron de cuatro torneos estos cuatro torneos fueron el torneo de CIEM que lo ganaron, el torneo de Vasallo que lo ganaron Y el, el torneo de Encedao que también lo ganaron Y es importante mencionar que también participaron del torneo invitacional en Estados Unidos Junior Orange Bowl, Que a pesar de que no ganaron este torneo Llegaron en tercer lugar Lo que es algo bien importante Y le dio mucha exposición al baloncesto femenino en Puerto Rico Y a muchas chicas como Narimal Valga y Juliana Rosario quienes fueron escogidas All Tournament Team dándole así exposición para ser escogida para algunas universidades en Estados Unidos eh, las cuales eh, tienen eh, becas eh, disponibles para ellas y ya están decidiéndose todavía qué es lo que van a hacer eh, quiero mencionar rapidito verdad el coaching staff de este equipo está confeccionado por Rafael Acevedo, que cochea en el club Colegio Ingeniero, Santiago Pito Rosario, Javier Maldonado y su anotador Iván Colón. Eh, hay cinco jugadoras que eh, se debe mencionar, ya que son las jugadoras que están sobresaliendo en este equipo que está número uno. La jugadora número uno es Nina De León. Eh, que es la armadora, eh, tienen Alicia Penso, que regresa de, de, de, de ser del cuadro regular del año pasado, al igual que Narimal Valga y Juliana Rosario, también cuentan ¿verdad? con la centro, Glorian Santiago que está haciendo un buen papel. Eh, este equipo ¿verdad? es uno bien complicado y bien difícil de, de jugar en contra, ya que es un, un cuadro tiene un cuadro alto y un cuadro bien versátil, tienen un buen sentido de juego y saben jugar muy, muy, muy bien sin el balón. Eh, saben trabajar lo que es eh, jugadoras en el poste, al igual que jugadoras eh, a media distancia, ya que tienen todas un buen tiro largo. Eh, trabajan muy bien lo que es la carrera, el fast break, especialmente eh, el juego impresionante del binomio de Narimar y Juliana. Es algo que... No se veía hace tiempo en el baloncesto femenino, donde ambas están dominando ese fan break al dedillo, se conoce muy bien y tienen una química increíble. No solamente ellas dos, sino el equipo completo tiene una química increíble. El banco, cuando entra, viene animado, viene a defender duro y todas estas cosas le hacen un equipo bien, bien, bien complicado de jugar en contra. Pues como ustedes saben, este equipo. Tiene todo, ¿verdad? Para repetir, pero no puede menospreciar a ningún equipo de los que están en, en el ranking, ya que todos los equipos le van a jugar duro, duro, duro para tratar de ganarle. Esto es por encima una reseña de lo que tenemos de este equipo de Adianes. Eh, esperen nuestros próximos videos para que vean también otra reseña de otros equipos que están en el ranking eh, del 2 en adelante. Así que los esperamos. Gracias por darle like. Comenten y compartan esta página. Muchas bendiciones para ustedes en este nuevo año.